A principios del siglo XIX, un arqueólogo está a punto de realizar el descubrimiento de su vida sobre una entidad maligna que ataca la tierra cada 5.000 años, pero antes de que pueda descifrar todos los jeroglíficos, estas cucarachas mecánicas alienígenas llegan para llevarse unos ladrillos que representan los cuatro elementos de la naturaleza, y además se llevan un sarcófago raro que representa un quinto elemento adicional, antes de marcharse las cucarachas le dicen a este maestro Jedi que se encargue de pasar el conocimiento a sus descendientes, ya que en 300 años toca de nuevo que la entidad maligna ataque la tierra. Tres siglos más tarde, en un futuro donde los coches vuelan y los cigarrillos tienen un filtro de 5 centímetros, nos encontramos con Corben Dallas, un ex militar que se gana la vida como taxista. Un día al comenzar su jornada laboral, a Corbin le cae encima del taxi una morra de pelo naranja que habla mandarín. Casi enseguida, Corben se da cuenta que esta morrita la viene persiguiendo la policía Pero como la morra está rebuena, Corben le ayuda a escaparse Sin ponerse a pensar en las repercusiones para su trabajo O si esta morra pudiera ser tal vez una terrorista Se escapan de la policía como pueden Y por pedido de la morra la lleva con un tipo que se llama Cornelius que es el descendiente del maestro Jedi que vimos en un inicio aquí nos enteramos que la pelo naranja se llama Lilo y en un momento que Corben pensó que no había nadie viéndolo intenta meterle mano a Lilo cuando estaba dormida pero Lilo se despierta y se defiende del patriarcado opresor con un arma que no tengo la menor idea de dónde llevaba acto seguido el maestro Jedi Cornelius saca a Corben de su casa y en su departamento a Corbyn lo visita su antiguo teniente y jefe, y este le dice que necesita que realice una misión para recuperar unas piedras, que son las piedras que vimos que se llevaron las cucarachas alienígenas al inicio. Las piedras van en un crucero intergaláctico privado, y para poder subir a Corben a este crucero, los militares hacen que gane un concurso de radio, porque sí, aquí la radio sigue existiendo. El caso es que el premio es un par de boletos para el crucero Floston Paradise. No sé exactamente por qué los altos mandos militares planearon esto, simplemente pudieron haber comprado los boletos. La cosa es que parece que en este universo, la gente escucha mucho la radio, pues es lo único que puede explicar que el maestro Jedi se enteraba de los boletos que ganó Corben, y como el Jedi Cornelius también heredó la misión de proteger a la Tierra, visita a Corben en su departamento y le roba los boletos. Posteriormente, el maestro Jedi le encarga la misión a su alumno, que es este monaguillo, y cuando el monaguillo y Lilo están a punto de abordar, Corben los alcanza y se sube con Lilo. ¡Oh, le cabrón a chingar a su madre! Paralelamente a todo esto, la entidad maligna, que tiene forma de un planeta incandescente, se encuentra en camino hacia la Tierra. En realidad, no se molestaron mucho en contarnos acerca de este personaje, solo nos dejaron claro que es un ser pensante y que tiene un celular con un plan de llamadas de larga distancia incluida. Pues es por teléfono, sí, por teléfono, la manera en que se comunica con sus secuaces, el detective Gordon, que aquí. Interpreta a un empresario que usa un muy poco disimulado peluquín. En un inicio, el detective Gordon contrata a estos guerreros orcos para que consigan las piedras, pero como están re estúpidos, no lo consiguen. Regresando al crucero Floston Paradise, a Corbin lo recibe este carismático afroamericano manerado, que es el conductor del concurso de radio que ganó Corbin, pero como Corbin es un amargado de mierda, le dice de forma educada caballero, me importa tres hectáreas de pija su programa de mierda, déjeme de joder las pelotas, Corben acude a una ópera sinfónica estelarizada por esta señora alienígena, paralelamente a esto los orcos se infiltran en el crucero para intentar de nuevo obtener las piedras, que al parecer van en una caja escoltadas por estos alienígenas disfrazados de humanos o humanos de otro planeta, en realidad no sé quién eran, el caso es que los matan y Lilo que se encontraba de casualidad por ahí se avienta un tiro con los orcos. momento, el empresario de peluquín evidente se infiltra también en el barco para lo mismo, el caso es que todo se vuelve un escándalo, los orcos y el detective Gordon desatan un ataque terrorista en su búsqueda por las piedras, y por accidente, un disparo alcanza a la señorita cantante de ópera, mal herida, Corben se acerca para ayudarle, pero esta le dice que lleva las piedras dentro, y Corben, sin pensarle demasiado, le mete mano, ya con las piedras, Corben pasa por una corta pelea con los orcos. ¿Alguien más quiere negociar? Luego, el detective Gordon, desesperado, pone una bomba para presionar por la entrega de las piedras, pero le sale el tiro por la culata, porque Corben, Lilo y compañía logran escaparse, dejando a merced de la explosión del Floston Paradise. Por otra parte, como el planeta maligno está a punto de estrellarse, Corben va a toda velocidad a la Tierra, llegan al mismo lugar de las excavaciones del inicio y colocan los ladrillos en posición para armar el arma, que supuestamente protege a la Tierra, pero tienen un problema, el maestro Jedi Cornelius es un inútil y nunca aprendió cómo funcionaba el arma, Afortunadamente, descubren que el viento activó una de las piedras. Esto cuando por suerte el monaguillo lanzó un suspiro, o sea, los ladrillos se activan al contacto con el elemento que representan. Solo falta poner a Lilo en el medio, pero esta está muy indispuesta. Sucede que mientras venían en la nave, Lilo se metió a internet y descubrió un montón de cosas que le hacen perder la fe en la humanidad. Pero Corben la convence diciéndole: ¡Muta madre Lilo, ya sabes que te quiero un chingo, ¿para qué te agüitas? Y con tal muestra de romanticismo, Lilo escupe al cielo una especie de rayo que impacta contra el planeta maligno, que pasa a convertirse en una luna. Posteriormente, Lilo y Corbin están en la cámara de recuperación cuando el presidente llega a felicitarlos. Pero como Lilo y Corbin están muy ocupados, no lo atienden. Y acá se acaba la película. Multipase.